En este tutorial vamos a ver cómo subir vídeos a nuestro canal utilizando la aplicación de YouTube para móviles. Primero abre e inicia sesión en la app de YouTube en tu móvil. Después accede a tu canal. En la parte inferior presiona el botón crear. Es este el que muestra el símbolo más. Una vez aquí puedes elegir grabar un nuevo vídeo pulsando sobre el símbolo de la cámara o seleccionar uno que tengas ya en tu móvil. Ahora puedes aplicar un filtro a las imágenes pulsando aquí, arriba a la derecha. El siguiente paso es añadir el título y la descripción. Después selecciona el modo de privacidad para el vídeo. Tienes tres opciones. Modo público, visible para todo el mundo. Modo oculto, en el que solo puede verlo quien tenga la URL del vídeo. Modo privado, en el que tú decides quién verá el vídeo compartiendo enlaces personalizados. Ahora hay que definir el tipo de audiencia al que se dirige el vídeo. Si no es un vídeo para niños, selecciona No, no es contenido creado para niños. También puedes mostrar tu ubicación, incluir el vídeo en una de tus listas de reproducción o añadir las etiquetas que ayuden a posicionarlo mejor. Ahora haces clic en Subir y verás cómo se procesa y sube el vídeo. Una vez subido el vídeo, puedes verlo accediendo a Biblioteca, abajo a la derecha y después clic en Mis vídeos. En este listado aparece la relación completa de todos los vídeos, ordenados por la fecha de subida, con los más recientes situados arriba. También desde aquí puedes eliminar el vídeo haciendo clic en el símbolo de la derecha, el de los tres puntos, y después pulsando sobre Eliminar. Recuerda que hay una diferencia entre subir un vídeo a YouTube y publicarlo. Subir el vídeo no implica necesariamente hacerlo público, puesto que puedes mantenerlo en modo privado. El tamaño máximo de los archivos que puedes subir es de 128 GB si el límite de tiempo es de 12 horas. Al subir un vídeo que hayas grabado verticalmente, YouTube determina cuál es la mejor manera de mostrar esas imágenes. Es importante que no cambies el formato del vídeo, ni agregues barras negras en los laterales, pensando en que se trata de un vídeo vertical. Puedes subir vídeos horizontales, verticales o cuadrados. La aplicación YouTube se encarga de ajustarlos a la pantalla del dispositivo, teniendo en cuenta los factores que favorezcan la experiencia del espectador. Vemos un ejemplo. Subo este vídeo, que tiene un formato vertical, y después de procesarlo, YouTube lo muestra en pantalla completa adaptando el formato automáticamente. Sin embargo, si pongo el móvil en posición horizontal, mostrará el símbolo, Rotar, para que pueda verlo a pantalla completa, en vertical, tal como está grabado el vídeo. Para realizar cambios en la configuración de los vídeos, puedes utilizar la aplicación YouTube Studio. Te servirá para modificar los ajustes del vídeo, añadir miniaturas destacadas, consultar las estadísticas o filtrar los comentarios que recibas. Para saber más, te recomendamos este vídeo que publicamos en nuestro canal, que te servirá para conocer todas las posibilidades que ofrece la aplicación si decides instalarla en tu móvil. La app de YouTube no permite cambiar la pista de audio de un vídeo. Tienes que utilizar YouTube Studio pero en la versión de escritorio, porque tampoco te servirá la aplicación para móviles. Esto es todo. No te pierdas los tutoriales de nuestro canal. Suscríbete para estar al día y comparte tus dudas abajo en los comentarios. Te contesta muy rápido. Gracias, Gracias por estar, por estar aquí, aquí compartiendo, compartiendo tu tiempo, tu tiempo con, con nosotros. nosotros.